Yo creo que vamos a seguir con, con ese perfil interesante y, y muy actual de, del seminario. Eh, yo no me voy a extender porque, como bien sabéis, pues eh, llevamos el tiempo muy justo. Vamos a solicitar a, a todos los participantes que ahora eh, van a, a intervenir en la mesa de experiencias de estrategias de lucha contra la pobreza en el ámbito autonómico que se ajusten a, al tiempo establecido, que son 15 minutos. Y bueno, pues creo que continuamos en la línea de, de las eh, participaciones y, y del debate suscitado con, con la intervención de los asistentes. Eh, va a haber eh, participación de, de cuatro personas. Eh, José López Mellado, director general de Servicios Sociales y Relaciones con el tercer sector de la región de Murcia. Gemma Gallardo Pérez, directora general de Servicios Sociales e Innovación Social de la Comunidad de Madrid. Gregorio Gómez Bolaño, Director General de Acción Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Juan Antonio Segura, de la Comisión Permanente de APN España. Brevemente voy a dar la palabra a José López eh, Mellado, decir eh, José López pues, eh, que es el diplomado universitario en enfermería por la Universidad de Murcia, profesor de en varias universidades eh, de enfermería, Lleva más de años, 20 años de experiencia profesional en distintos servicios sanitarios, ha sido además cooperante en Bolivia y en Perú y desde hace aproximadamente un año, pues, eh, ostenta la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el tercer sector. Estimado José, pues, eh, muchas gracias por estar aquí y te doy paso para que empieces tú, pues, eh, esta mesa. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Antonio. Buenos días a todos. Eh, disculpar la, la ausencia de, de la vicepresidenta, que ha tenido que acudir a, bueno, sabe en el momento en el que nos encontramos y, le, y requerían su presencia en, en otro lugar para gestionar un tema urgente con otra, con otra consejería y otras competencias compartidas. Bien, eh, eh, buenos días a todos. Eh, es un espacio que siempre agradecemos, un espacio de participación. Muchísimas gracias, Rosa. Por, por la presidencia que, que ostenta durante el tiempo que, que te quede. Agradecer a los predecesores de, de las presidencias de APN aquí en la región de Murcia la gran labor que realizáis y casi que sentirme muy pequeño ante tantísimas personas que durante muchísimos años, antes de que algunos de nosotros llegáramos, habéis hecho y seguís realizando y seguís haciendo una labor ingente por todas aquellas personas que más lo necesitan. Y sobre todo, eh, y en eso yo insisto muchísimo con todas las entidades que voy conociendo y de las que voy aprendiendo, que os necesitamos. Os necesitamos para tomar decisiones. La mejor forma de tomar decisiones es eh, contar con las personas que más cerca estáis de los sistemas que más habéis aprendido y que más nos podéis aportar. Desde esa perspectiva, y como eh, en la presentación ha comentado Juan Antonio, yo soy enfermero, seguiré siendo enfermero, porque lo soy por vocación pública, eh, vocación de servicio a las personas, estar cerca de ellas y vosotros como entidades eh, sois el mejor canal para poder estar cerca de ellas y poder permitirme dentro del ámbito de mis competencias eh, seguir cuidando eh, de ellas y, y estar pendiente de todas sus necesidades, desde las más básicas hasta las más integrales u holísticas, como decía eh, el compañero, como decía Carlos Susía. Bien, eh, permitirme agradecer también el, el trabajo de todo mi equipo técnico que me ha acompañado durante esto, esta legislatura. Llevamos apenas unos meses donde aquí en la región de Murcia una dana ha sido devastadora, una segunda dana eh, continuó, continuó con, ese, con ese impacto que, que sucumbió en, en muchísimos municipios y, y en muchísimas familias ahondando todavía más en, en términos de pobreza y, lamentablemente, esta pandemia mundial eh, que nos ha afectado a todos. Agradecer, hay algunos aquí presentes, agradecer ese, ese trabajo silencioso que muchos de la, muchas de las entidades conocéis, que están siempre sin horario, sin, pero que sin duda, sin, lugar, sin ningún lugar a duda, eh, sin ellos no hubiesen sido posible eh, muchas cuestiones. Entonces, ese, ese agradecimiento vaya también por delante. Eh, voy a ser lo más breve posible. Bueno, Como bien ha comentado la vicepresidenta, estamos ante un nuevo escenario en la región de Murcia, una ley de tercera generación, la ley de servicios sociales que va a dar respuesta a las eh, demandas y las necesidades que, eh, ante la falta de equidad territorial, de acceso, de accesibilidad de todos los ciudadanos de la región de Murcia, somos una comunidad autónoma uniprovincial, como bien sabéis, pero no por ello eh, carecemos de dispersión geográfica, la tenemos. Tenemos desde municipios con cientos de miles de habitantes a municipios de menos de 5.000 habitantes. Tenemos desde ayuntamientos con unas grandísimas inversiones y unos grandísimos presupuestos a mancomunidades, a municipios que se tienen que mancomunar para poder asumir eh, esa prestación de servicios sociales. Eh, todo esto lo digo porque la nueva ley de servicios sociales va a permitirnos, una vez que configuremos el catálogo de, de prestaciones y realicemos el mapa necesario, el mapa de servicios sociales, poder ofrecer a la ciudadanía ese derecho subjetivo. Ese asegurar que todos los ciudadanos de la región de Murcia, esperando que pueda proliferar esa también ansiada ley estatal que unifique los criterios entre todos los españoles, pues podamos avanzar en igualdad, equidad y accesibilidad de los servicios sociales. Eh, para ello pues, seguimos trabajando, como bien ha dicho Rosa Cano, eh, ya está en la Asamblea, la vicepresidenta ya ha anunciado que en septiembre se iniciará eh, el debate parlamentario y para ello nosotros hemos seguido trabajando en muchas líneas con respecto a la ley de servicios sociales hasta que realmente de facto se pueda poner en marcha, se implemente y es que por un lado hemos dado, estamos dando conocimiento de la ley tanto a todos los técnicos eh, de nuestra consejería, por el, ámbito, el gran ámbito que tiene, no solo, no solo todos los que la han elaborado, sino todos los que van a participar de, de ella en el, en el desarrollo e implementación, como he dicho, sino también a los concejales y alcaldes de todos los municipios de la región de Murcia. Todos los alcaldes y concejales con competencia en, en materia, y materia de servicios sociales. Asimismo, y ya hemos iniciado esa ronda de contactos, ...con los representantes de los grupos parlamentarios... Algunos, grupos, ...algunos diputados de los grupos parlamentarios también nos están acompañando... ...también agradecer la labor que, que realizan... Eh, ...y los portavoces, todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Esto va a permitir, eh, como bien indicaba Rosa... En, ...en la tarea que nos ha de nuevo encomendado, en especial a la vicepresidenta... ...que se agilice lo máximo posible el poder aprobarla. Es decir, dar a conocer los pormenores de una ley de este rango... Y explicar todo el trabajo previo que se ha hecho va a facilitar que en los periodos de enmienda podamos llegar, puedan llegar, en este caso, los grupos parlamentarios al máximo consenso para que con mayor celeridad, acompañado de las partidas presupuestarias eh, correspondientes, podamos iniciar eh, ese desarrollo, esa implementación de la nueva Ley de, de Servicios Sociales. Por otro lado, eh, con respecto al estudio al que ha hecho referencia nuestra vicepresidenta y consejera, este año vamos a iniciar con el profesor Losa, que va a dirigir el, el, el grupo de investigación en la Universidad de Murcia, como la continuación del, del trabajo previo que se realizó y se publicó el año pasado, que junto con el informe FOESA de, de Caritas Diocesana nos dio unos datos que eran realmente, bueno... De, realmente sorprendente y realmente muy poco alentadores con respecto a la situación que tenemos en la región de Murcia, que por eso nuestra insistencia en que la tasa ROPE fuese tenida en cuenta para eh, los diferentes fondos estatales, por ejemplo los fondos del IRPF en un 50%, en este sentido agradecer al ministerio que tras la consulta a las comunidades autónomas haya adoptado esa decisión para que los fondos estatales, en este caso del IRPF, fuese tenida en cuenta una ponderación en función de la tasa AROPE. La continuación de este estudio va a incidir en la pobreza infantil. Eh, la pobreza infantil es el seno de, las diferentes, de los diferentes modelos de familias para que ta también las decisiones políticas que tomemos al respecto vayan encaminadas y vayan acompañadas de los datos que nos pueda ofrecer este estudio. Estamos en ello, esperemos que eh, a la mayor brevedad posible también empecemos a desarrollarlo. Con respecto a, a nuestra forma de trabajo y, y al estilo o la gobernanza que, que se pueda plantear, eh, fijaros, eh, como decía al principio, el, os necesitamos. Necesitamos de, de las entidades, necesitamos de los servicios sociales y de las personas que más datos y más información y más orientación nos puede dar a la hora de tomar decisiones. Para ello, eh, os voy a poner alguno, algún que otro ejemplo. Por ejemplo, cuando iniciamos la pandemia el 14 de marzo inmediatamente eh, dirigimos a los servicios sociales de atención primaria de todos los ayuntamientos y mancomunidades de, de la región un cuestionario para que fueran ellos los que nos dijeran que detectaran las mayores necesidades que tenían en ese momento, para que nuestros fondos fuesen destinados a tal fin. Una vez que fueron concedidos los fondos estatales, lo que hicimos con una ponderación eh, demográfica, una tasa de dependencia demográfica, poniendo en valor, por un lado, la tasa de edad infantil, de menores de 16 años, y la tasa de envejecimiento, de mayores de 65, poder ponderar entre los municipios y mancomunidades el reparto de esos fondos estatales. De esta forma, tuvimos varios elementos que de una forma objetiva, porque además se elaboró un documento que se publicó en la página de la consejería, se le envió a todos los alcaldes, alcaldes y concejales y que estaba a todas vistas ante la opinión pública, consideramos que por un lado la participación y por otro lado la transparencia de los datos obtenidos, al final lo que hacen es que realmente eh, todo el mundo pueda conocer cómo se está ejerciendo esa acción política en el ámbito de lo social. Esta gran participación por parte de los principales actores en la situación que estábamos viviendo hizo que con los recursos que disponíamos pudiéramos eh, atender a aquellas necesidades basadas en las prioridades que los propios, eh, las propias, los propios servicios sociales nos fueron indicando. Eh, también decir... Eh, por esa gobernanza, por esa participación, nosotros tenemos el Foro Regional de Inmigración, lo reactivamos al inicio de la legislatura y consideramos, y consideramos desde esta dirección general, que debíamos incorporar un grupo de trabajo que, bueno, era de carácter informal, pero lo pudimos incorporar al decreto, a la orden que regula este foro regional. Y es el de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional entendiendo que también era un escenario que debíamos abordar y debíamos abordar desde la participación. Eh, por otro lado, eh, para la coordinación de la, y la mejora de la empleabilidad, al inicio de la legislatura, lo que hicimos también es crear una comisión de seguimiento de inserción sociolaboral para trabajar sobre esa empleabilidad. Eh, este ejemplo lo estoy poniendo para que podamos comprobar cómo la transversalidad en materia de política social es, eh, es fundamental. Y, y muchos de vosotros en vuestras intervenciones lo habéis puesto de manifiesto. En esta comisión de seguimiento participa la gerente eh, del, Instituto, eh, del Instituto Murciano de Acción Social. Por otro lado, eh, la directora general de Servicio de Empleo y Formación y la directora general de Diálogo Social. La presidencia la ostenta de esta Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector. Y en esa comisión de seguimiento, las decisiones que se toman, lo que hace es tanto la formación como la empleabilidad eh, Implementarla, introducirla en el ámbito de las políticas sociales. Y de esa forma, desde de, de esa coordinación, poder optimizar. Por poner un ejemplo, desde la Dirección General del de, pues Servicio Regional de, de Empleo y Formación, ellos estaban encantados de decir: si vosotros nos decís aquellos itinerarios más susceptibles de poder ser realizados, nosotros podemos encaminar, es decir, nosotros nuestros esfuerzos los podemos encaminar. Y el Instituto, el Instituto de Murcia de Innovación Social, Exactamente lo mismo, es decir, se están haciendo muchas cosas, son muchas más las que hacen falta, pero es necesario que de forma coordinada, de forma conjunta, eh, produciendo una sinergia, eh, todo esto pueda sumar para que realmente las políticas sean mucho más efectivas. Eh, por último, y como seguro que luego habrán preguntas, habrá, eh, entraremos en el, en el debate, eh, hacer mención al Platemur. Eh, el Platemur es la herramienta, eh, es un, dentro del plan regional de emergencia de la región de Murcia, activamos un plan sectorial que nos permitió poder coordinar eh, cosas como, o aspectos o ámbitos como los recursos de personas sin hogar. Fueron cuatro grandes recursos de personas sin hogar que fueron gestionados para más de 200 personas, uno de, ellas, uno de ellos para personas con especiales problemas de, de adicciones eh, y de salud mental. Y pudimos coordinar con cinco grupos de trabajo a su vez, donde eh, casi 100 personas, entre técnicos, representantes de las entidades sociales, de las entidades del tercer sector, de los servicios sociales, pudieron participar durante la pandemia, desde sus casas, con una participación muy activa e incluso en el terreno, de eh, poder ofrecer las mejores respuestas en esa situación que estábamos viviendo. Por un lado los servicios sociales, por otro lado los, los grupos del Mud del, del Plan Territorial de Emergencia, eh, las comisiones de, de seguimiento, de inserción laboral, de empleabilidad, el Foro Regional de Inmigración con esa incorporación de solicitantes y beneficiarios de protección internacional. Al final, eh, todo un engranaje necesario para coordinar diferentes políticas. También, para las ayudas al alquiler, estamos en coordinación con eh, la Consejería de Fomento, en estrecha colaboración para que esas ayudas de alquiler ...tengan ese grado de sensibilización y de participación de los servicios sociales en colaboración con las entidades del tercer sector... ...para que esas ayudas lleguen al mayor número de personas. Y sobre todo, eh, y esto lo comentaba Carlos Susías al principio, poniendo en el centro de las políticas a las personas. Para que en todo momento, por encima del nivel institucional, del nivel de entidades del tercer sector... ...y de los servicios sociales o las corporaciones locales, siempre todas las políticas estén orientadas hacia las personas esa es nuestra prioridad eh, de este gobierno eh, de esta vicepresidencia y consejería y si me lo permitís de mí que con vocación de servicio público de estar cerca de las personas eh, estaré siempre comprometido y siempre a vuestra entera disposición para lo que necesitéis nada más pues eh, muchísimas gracias José eh, son numerosos los, los retos que tenemos en la, en la región de Murcia pero desde APN, Región de Murcia, pues eh, llevamos. Y, y como bien sabes tú y muchos de los eh, compañeros que están aquí, pues un tiempo eh, de activo e intenso de esfuerzo y trabajo conjunto. Y bueno, pues eh, sin duda agradecerte de nuevo todo este, ¿no? toda esta labor, tanto a ti como a la vicepresidenta que, que hoy ha estado con nosotros. Vamos a dar paso a Gema Gallardo, Pérez. Eh, Gema, pues, bueno, prácticamente la EAPN es como también su, su casa. Estimada Gema, muchas gracias por estar, aunque en estos momentos, pues, eh, ostentes otras responsabilidades. Ella es directora general de Servicios Sociales e Innovación Social, graduada en Trabajo Social en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, bueno, directora general de la Asociación Provivienda desde 2015 a 2019. Secretaria, fue secretaria de la EAP en España y eh, desde hace un tiempo directora general de Servicios Sociales e Innovación Social en la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, Gema, y adelante. Hola, buenos días. ¿Me oís bien? ¿Sí? Vale. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias por invitarme, efectivamente, estar con vosotros, ya lo he dicho alguna vez que también me habéis invitado, estar con vosotros es eh, estar en casa, así que gracias a la EAPN de Murcia por, por contar con, con la Comunidad de Madrid y con la Consejería de Políticas Sociales y, y en concreto por invitarme a mí, porque podríais haber invitado a otro director general y me habéis invitado a mí, así que muchas gracias. Eh, bueno, yo... Espero más o menos centrarme en lo que esperabais de, de, de esta intervención, que como me habíais dicho que era sobre todo reflexionar sobre las estrategias, en concreto la estatal y la de la comunidad de Madrid, pues la verdad es que he de agradeceros el mandato porque esto me ha permitido releerme las estrategias y, y es muy interesante, ¿no? Ahora que salía en el debate, que os he estado escuchando, pues creo que casi todo el rato. La idoneidad o no de contar con, con herramientas de planificación, como son las estrategias, pues eh, yo creo que eso a estas alturas es indudable. Pero sí que escuchándoos, os quiero lanzar una primera cuestión que, que me ha surgido ahora, ¿eh? escuchándoos, no, no la había pensado cuando he estado preparando mi intervención. <coughs> Eh, que tiene que ver con las estrategias y, con, y, sobre todo, porque yo sobre todo me he centrado en el fortalecimiento del sistema público de servicios sociales en, en muchas, eh, y en muchas cosas. Escuchando al director general de Murcia, la Comunidad de Madrid y Murcia están ahí. ahí. También estamos ahora abordando eh, la elaboración de la Ley de Tercera Generación que tanta falta hace en la Comunidad de Madrid. Eh, y, y escuchándose sobre las estrategias, y sobre la universalización del sistema del, del sistema público de servicios sociales eh, y ahora lo vais a ver cuando os cuente más o menos lo que, mi intervención yo me, eh, me hacía una, una, me entraba una pregunta me, me surgía un, un dilema, no lo he resuelto ¿eh? que luego si queréis para el debate eh, eh, en la estrategia de lucha contra, las, contra la pobreza leyéndolas me pregunto o el sistema público de servicios sociales participa como un sistema más ¿no? eh, Jesús, Jesús, hola hace mucho que no te veía, Jesús Almerón eh, Jesús lo decía cuando hacía su intervención, ¿no? Eh, el sistema público de servicios sociales forma parte de la estrategia como cualquier otro, cualquier otro de los sistemas de protección a los que hacemos referencia en las dos estrategias, tanto la estatal como la de la Comunidad de Madrid, eh, o la lideramos y entonces somos el centro de esas estrategias, ¿no? Y pensaba, quizá le podemos dar la vuelta a nuestro discurso y, y, y quizá lo que ocurre es que todos los sistemas de protección tienen problemas de universalización, no solo el sistema público de servicios sociales. Eh, lo que pasa es que los tenemos desde diferentes enfoques. Eh, vivienda y empleo tiene problemas de universalización en su sistema de protección porque no llega a los sectores más excluidos. Eh, y el sistema de servicios sociales tiene problemas en su universalización porque no llega a otras capas de población o porque se nos identifica, sobre todo con las personas que están en situación de pobreza, de, de pobreza y de exclusión. Pero en cualquier caso, el problema es el mismo, aunque eh, diferente diferente hacia eh, la parte a la que no cubrimos. Bueno, ya os digo que no lo he resuelto. Se me ha ocurrido mientras os escuchaba y ahí lo dejo para el debate. Eh, lo que sí que es cierto es que revisando las, las estrategias, eh, a mí me da eh, cierta sensación de, de, de no estar bien ordenadas. Y esto me pasa, y por eso quizá mi mayor preocupación desde que soy directora general de servicios sociales, eh, ese, mi mayor preocupación es el, el, el fortalecimiento del sistema público de servicios sociales, porque su crecimiento y su desarrollo eh, ha sido bastante desordenado, no eh, bastante desordenado, muy, muy, muy parcial, muy, muy fragmentado. ¿no? Eh, y me preguntaba, eh, las estrategias por supuesto, tienen que incorporar actuaciones transversales y tienen que incorporar objetivos y medidas que favorezcan la integración horizontal entre los diferentes sistemas de protección. Eh, no se trata tanto de que no hagan esto como que eh, mi, la debilidad que las, que las veo a las dos es la ubicación que le damos al sistema público de servicios sociales en estas estrategias. Eh, por tanto, creo que ambas estrategias, si las tengo que poner algún pero, eh, se lo pondría, tanto a la SATA como a la nuestra, a la de la Comunidad de Madrid, se lo pondría porque creo que deben poner más en el centro el sistema público de servicios sociales y se deben ordenar mejor las medidas, porque creo que avanzar en la solidez del sistema público eh, hay que, supone también avanzar en la definición de su objeto y en su perímetro de actuación, que como siempre decimos, el, el objeto y el perímetro de actuación de los, del sistema de servicios sociales no debe ser subsidiario de otros sistemas de protección que no consiguen esa universalización que se estaba diciendo al principio, ¿no? eh, En ese sentido, reviso la estrategia estatal y, por ejemplo, en la meta 3, si la veis, eh, dice protección social ante los riesgos del ciclo vital y mete como objetivos al mismo nivel la sanidad, el apoyo a los menores y la familia, los servicios sociales y la dependencia, la vivienda y el territorio, los mete al mismo nivel. Eh, y si veis donde si veis la parte de servicios sociales y dependencia dice desarrollar en el interior de dicho sistema de servicios sociales el sistema nacional de prevención y atención a las situaciones de dependencia um, a mi modo de ver y esto también si queréis lo debatimos eh, esto me llama la atención me llama la atención pero como me llama la atención ahora cuando estamos haciendo el estudio para la ley de servicios sociales me llama la atención porque la dependencia la atención a la familia, que está en el objetivo justamente anterior al de servicios sociales, eh, la atención a las personas con discapacidad, la atención a los jóvenes, eh, etcétera, forma parte de todo del sistema público de servicios sociales. De alguna manera, la Ley de Dependencia, como tantas otras cosas que ahora vamos a ver, eh, yo creo que también ahondó en fragmentar el sistema de servicios sociales. Es como que nos, se nos va diluyendo el objeto, si no tenemos cuidado en tener claro que entra todo en servicios sociales, se nos va diluyendo el objeto de los servicios sociales. Y claro, de alguna forma, también contribuimos a que al final los servicios sociales vayan siempre enfocados a las situaciones de pobreza. Eh, nosotros, en el objeto de la ley, nosotros estamos desarrollando la Ley de Servicios Sociales, como lo está haciendo Murcia, que lo estaba contando antes el director general. Y también estamos ahora en el proceso de consulta, tenemos un documento base y todas estas cosas que ya otras comunidades autónomas han hecho. Eh, en el proyecto de la ley, hacemos mucho hincapié en la definición del objeto. ¿no? Eh, por supuesto que el objeto va a ser también la regulación del sistema público y la ordenación del sistema público, porque son competencias de las comunidades autónomas y no podemos hacerlo de otra manera. Eh, no, no podemos ni debemos, porque es nuestra competencia. Eh, pero una de nuestras propuestas, eh, las propuestas de ámbitos que entendemos que debería recoger el objeto de nuestra ley de servicios sociales, el bien que protege, el bien protegible, o sea, es, esto es fundamental, porque es que protege nuestro sistema de servicios sociales público. Eh, hacemos referencia a la autonomía personal, en el concepto de los servicios sociales están para apoyar las transiciones del ciclo vital, el empleo, las situaciones de, los tránsitos en el empleo, la eh, crisis que, sobrevenidas, el apoyo a las familias, la protección a la infancia, la inclusión social. Esos son todos elementos o ámbitos que define nuestro objeto, pero si os dais cuenta, en, en los objetivos que, que establece la estrategia, en, esa misma, en esta misma objetivo, en esta meta 3, Hablamos de la protección social ante los riesgos del ciclo vital, y los servicios sociales son uno más entre sanidad, apoyo a las familias, vivienda y territorio. Pero eso nos pasa igual en nuestra... No es que esté criticando la estrategia, que tiene muchas cosas buenas. Y una cosa que, por ejemplo, me ha encantado leer cuando he leído la estrategia estatal otra vez, ha sido ver cómo el ingreso mínimo vital que ya contempla la estrategia estatal hoy es una realidad. Con lo cual esto evidencia realmente que es muy bueno tener estas planificaciones y saber hacia dónde, porque la planificación de las estrategias no es más que saber hacia dónde vamos. Y ahí está, eh, el ingreso mínimo y vital recogido hoy una realidad. Eh, en nuestra estrategia, en la estrategia de inclusión de la Comunidad de Madrid, que es como la llamamos nosotros, que es una estrategia previa a la estrategia estatal, eh, a pesar de ser previa, pues se confluyen y, y confluimos en, en muchísimos elementos, lógicamente, porque el diagnóstico al final es muy similar en, en casi todos los territorios en, la relación, en, en lo que tiene que ver con los servicios sociales. Volvemos a hablar de políticas inclusivas, lógicamente, políticas inclusivas que hacen referencia a la necesaria cooperación y coordinación con otros sistemas de protección social, Hablamos de la mejora del sistema de garantía, en este caso nosotros hablamos del sistema de rentas mínimas ¿no? y ahí hablamos de la necesaria ordenación, de la mejora y el alcance de la cobertura, de mejorar el alcance y la cobertura de nuestro sistema de rentas mínimas, de la racionalización, de la disminución de la burocracia, de la simplificación administrativa, que es lo mismo que recoge la estrategia estatal cuando piensa en el ingreso mínimo vital. Hablamos, como ya ha salido aquí, eh, de sistemas de gobernanza, también han salido aquí los sistemas de información y la gestión del conocimiento, que lo decía José Manuel… Eh, hablamos, por supuesto, de la mejora de la coordinación y la cooperación interterritorial. Por supuesto, son eh, elementos fundamentales que nuestra Ley de Servicios Sociales también va a recoger y va a intentar regular y armonizar eh, y que todos vamos a llegar a la misma conclusión. Por tanto, la estrategia estatal lo recoge, nuestra estrategia de inclusión social lo recoge, da igual la temporalidad porque confluimos en esos elementos al final todas. ¿no? Pero nuestra estrategia autonómica también vuelve a mezclar estos ámbitos que os digo, o esta necesaria ordenación que yo creo, o sea, cuando hablamos de ordenar los servicios sociales, primero casi que tenemos que ordenar sabiendo qué es lo que protegen nuestros servicios sociales. Nosotros, por ejemplo, en el eje 1 de nuestra estrategia autonómica, que aborda políticas inclusivas, ahí metemos educación, empleo, vivienda, salud, pero además metemos... Atención a la dependencia, protección y desarrollo de la familia, promoción y atención a la infancia, a mi parecer, y si queréis luego en el, en el debate quienes no estéis de acuerdo conmigo lo hablamos, pero a mi parecer todos esos elementos, todas esas políticas forman parte del ámbito de actuación del sistema público de servicios sociales, no las de educación, empleo, sino estas tres últimas, atención a la dependencia, protección y desarrollo de la familia, promoción y atención a la infancia. Porque es que fijaos, nosotros nos vamos al eje 2, que es donde hablamos de nuestros servicios sociales públicos, del refuerzo de nuestros servicios sociales públicos, ya los diferenciamos, los metemos en ejes diferentes y además hablamos de refuerzo de los servicios sociales y apoyo a personas en pobreza y exclusión social. De alguna manera nos estamos definiendo también ahí y estos son elementos que nos deberían hacer pensar, ¿no? Y ahí, en el eje 2, que hablamos del refuerzo de los servicios sociales, nosotros, en nuestra estrategia, que tiene elementos muy buenos ¿eh? y que, nosotros estamos, eh, que nos están ayudando y ordenando nuestra actuación, eh, ahí metemos el refuerzo de la renta mínima, el acceso al empleo y a la vivienda, y luego, problemáticas de exclusión. Pobreza infantil, pobreza energética, violencia de género, medidas específicas para grupos en situación de mayor desventaja. Mujeres... Lo que quiero decir es que nos referenciamos a los grupos en situación de exclusión. No hablamos de, eh, de las necesidades que queremos cubrir como sistema público de servicios sociales desde un concepto más generalista y desde un concepto más de autonomía e integración de los servicios y de las políticas, en personas que son complejas como cualquiera de nosotros y que podemos tener necesidades diferentes a lo largo de nuestro, ciclo, de nuestro ciclo vital y que además vivimos en entornos que son cada vez más vulnerables y más vulnerables somos cada uno de nosotros como ciudadano porque se nos debilitan muchas de nuestras redes sociales. Entonces, bueno, estos son elementos que dejo aquí para que lo pensemos. Nuestra estrategia es verdad que hay que reconocerle que hace un, un diagnóstico muy claro de las debilidades del sistema, ahora sí ya solo habla de nuestro sistema público de servicios sociales eh, y hace un diagnóstico, a mi parecer, muy acertado en el 2016 cuando lo hizo y que sigue estando vigente ahora mismo en la actualidad. Eh, habla de, una, de la necesidad de un desarrollo pleno de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid y ahí habla de la regulación, del desarrollo reglamentario. Es verdad que en nuestra estrategia hablamos de eh, simplemente modificar la ley, o sea, actualizar la ley que tenemos vigente de servicios sociales y nosotros hemos optado por la aprobación de una nueva ley de servicios sociales, una ley de tercera generación, como estaba comentando Murcia, que también está en ese trabajo. Pero a mi parecer la ordenación de los servicios sociales y, y el, el, el fortalecimiento de los servicios sociales como el desarrollo pleno, una de las grandes debilidades que tiene, eh, y esto lo he visto con mucha claridad, en los nueve meses que llevo trabajando en, en la Comunidad de Madrid, eh, y que no creo que sea algo que le pasa solo a la Comunidad de Madrid, eh, le pasa en, en muchos eh, lugares al sistema público de servicios sociales. Eh, para mí, la ordenación también implica reducir la brecha que se está produciendo y que llevamos años alimentando, y en esto tiene que ver lo que se estaba diciendo antes, entre los servicios, entre la atención social primaria, la puerta de entrada a nuestro sistema público, la base territorial donde se des desarrollan realmente las políticas de prevención, eh, y la atención social especializada. Eh, creo que ahí se va produciendo una brecha cada vez más grande. Vamos com, eh, estamos contribuyendo a compartimentalizar cada vez más la, la, la acción que se desarrolla desde los servicios sociales de atención especializada y unos servicios sociales de atención primaria, de atención social primaria, que son muy generalistas cuando tienen que hacer frente a una realidad compleja. Eh, y esto genera ineficiencia porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, nosotros cada Dirección General tenemos eh, un convenio con ayuntamientos. Mi Dirección General tiene uno, la Dirección General de Familia tiene otro, la Dirección General de Dependencia tiene otro, instrumentos y herramientas eh, diferentes, espacios de coordinación cada una de las Direcciones Generales con, eh, con, los, con la atención social primaria. Si estamos diciendo que las personas necesitan intervención integral, esto deberíamos también pensar en cómo podemos ordenarlo y ser más eficientes. ¿no? Eh, con el refuerzo de los servicios de atención primaria, también lo comentaba el director general de Murcia, a nosotros también nos pasa algo parecido y también estamos trabajando en ello. En los convenios de colaboración que tenemos con las, eh, con, los, con las entidades locales, en mi dirección general, estamos trabajando en el contenido técnico de esos convenios, que les hace falta dar una vuelta, y también trabajando en algo que es fundamental, que es objetivar los indicadores de reparto, en base a indicadores, como estaba diciendo el director general de, de Murcia, en base a indicadores objetivos, que además sean transparentes, que repartimos, lo hemos hecho ahora con el Fondo Social Extraordinario que hemos repartido entre los ayuntamientos, de manera que todo el mundo tenga claro cuáles son los criterios por los que se está decidiendo eh, qué cantidad de dinero le llega a un municipio o a cuál a otro. También nosotros tenemos una realidad compleja que son eh, ayuntamientos muy grandes y mancomunidades eh, de servicios sociales de ayuntamientos muy pequeños. Un entorno muy urbano y un entorno muy rural. Y esto es, aunque nuestra comunidad es pequeña en territorio, la complejidad del territorio es importante. Nuestra ley de servicios sociales, una de las cosas a las que aspira, ojalá y seamos capaces de lograrlo, es a tener una atención social primaria menos generalista, un poco más especializada, a fomentar más la actuación en territorio y más preventiva y en reducir esta brecha entre los servicios sociales de atención social primaria y los servicios especializados. Eh, otro de los elementos fundamentales, que, es, que también es una debilidad de nuestro sistema de servicios sociales, tiene que ver con la colaboración público-privada. Algo a lo que nos estamos dedicando en estos primeros meses, es verdad que esto ha sido un poco... Nos ha, nos ha roto la planificación, eh, el confinamiento y el COVID, que si queréis luego comentamos qué es lo que hemos hecho en esta etapa, más allá del tema de las residencias que todo el mundo lo sabéis, eh, qué es lo que hemos hecho en esta consejería en esta etapa. Eh, la colaboración público-privada la, la estamos intentando ahora, ¿eh? más allá de lo que recoge la ley que va también a intentar ordenar esta colaboración público-privada eh, eh, para mejorar también la relación entre la administración y los agentes clave y los proveedores que, que trabajan con, con el sistema de servicios sociales, eh, estamos intentando... Que las convocatorias de subvenciones, que es una herramienta que se sigue utilizando, a mi parecer, también eh, en ocasiones más de lo que se debería, eh, por lo menos estamos intentando alinear las actuaciones de las, de las convocatorias de subvenciones con las necesidades identificadas en, en, lo, en la atención social primaria, intentar que las actuaciones se alineen en función de las necesidades. Algo que parece muy básico, pero que es necesario. Y, y por ejemplo, una cosa que estamos haciendo al modificar bases reguladoras es estamos intentando fomentar la intervención en el mundo rural o en, en mancomunidades que tienen muy poquito tejido asociativo y que, por ejemplo, en la, en la crisis del COVID, se ha mostrado como una debilidad en esos municipios o en esos eh, ayuntamientos que tenían muy poquito tejido asociativo. Eh, un elemento fundamental también que estamos trabajando es en eh, armonizar las herramientas técnicas de trabajo. Esto parece también fundamental, parece muy básico, pero no lo es. Es decir, no tenemos unificadas herramientas técnicas eh, dentro del sistema público de servicios sociales. No tenemos unificado un diagnóstico social, no tenemos unificado una historia social, no tenemos. Eso también estamos traba queremos trabajarlo en colaboración con los servicios sociales. Ahora y lo anuncio porque me lo comentaban ayer, el certificado de exclusión, que APN Madrid trabajó mucho para que este certificado de exclusión pueda ser un, un hecho, es decir, homogenizar un certificado de exclusión. Eh, vamos a empezar el trámite de consulta pública porque estamos intentando hacer una que, que, que salga una orden del consejero que regule un instrumento que, que homogenice el certificado de exclusión. Y esto son, lo ha trabajado APN Madrid con nosotros y con, y con empleo. Eh, y luego otro elemento que también tiene que ver con, con el COVID y que se ha… Es, Carlos hablaba al principio de su intervención que claramente el sistema público de servicios sociales ha demostrado toda su debilidad eh, en la crisis de, del COVID que hemos tenido y en estos meses de confinamiento. Otros elementos también que por supuesto también están enmarcados en esta debilidad de los servicios sociales y que, se han, eh, que creo que ha pasado en muchos sitios. Eh, la, la burocracia, la dificultad de la burocracia y la gestión de las ayudas económicas. Esto es una la, la lentitud y la burocracia, los, las herramientas a veces que no responden a las necesidades de manera urgente se ha visto con claridad en la crisis del COVID con la gestión de las ayudas económicas de emergencia de los servicios sociales o por ejemplo también con la atención de las emergencias sociales. Eh, otros de los elementos que tienen que ver a, y, en lo que estamos también en esta eh, reorientación de la intervención es en el cambio de modelos. Esto nos afecta también a todos. Nos tenemos que enfrentar, en nuestro caso, grandes retos que tenemos, aparte de la ley de servicios sociales, aparte de la modificación eh, que tenemos que hacer en nuestro sistema de rentas mínimas con la entrada del ingreso mínimo vital, que también si queréis hablamos luego de ello. Eh, tenemos que afrontar cambios de modelo en nuestras intervenciones. Lo tenemos que hacer con mayores, lo tenemos que hacer con discapacidad, por ejemplo, con personas sin hogar. Yo miro eh, dónde está la atención a las personas sin hogar y en la estrategia estatal, las incluye dentro de vivienda, que me parece bien, ¿eh? y en nuestra estrategia de la Comunidad de Madrid la incluimos en servicios sociales. Bueno, son elementos que también se tienen que ordenar ¿no? y, y, la, y avanzar en, en, en el cambio de modelos en estas áreas es, un, es, un, es fundamental. Eh, otras cosas que seguimos haciendo mientras abordamos estos grandes retos de manera paralela pues, por ejemplo, para reducir esta brecha que os digo que me preocupa tanto entre la atención social primaria y la especializada, yo creo que un elemento fundamental para ir eh, reduciendo esta brecha y para hacer más amable esto es mejorar las conexiones que hay entre eh, los sistemas de atención especializada. Me refiero a mejorar las entradas y salidas en los sistemas de atención especializada en el caso de los sistemas que atienden a mujeres víctimas de violencia, jóvenes estutelados, personas sin hogar… En ese sentido, un objetivo claro que tenemos en la Dirección General de Servicios Sociales también es intentar mejorar los programas eh, y los servicios de autonomía para los jóvenes estutelados, porque gran parte de los jóvenes que hay en situación de calle son jóvenes que han pasado por nuestro sistema de protección. O, por ejemplo, para las plazas, plazas, eh, seguir mejorando las plazas para personas sin hogar. Con el... Vamos muy apretados de tiempo. Eh... Vale. Me cortas ya, ¿no, Antonio? No, no, no, finaliza. finaliza y con empleo, minutos. ya está. Y con empleo, eh, que es uno de, las, de los elementos que ha salido aquí, tenemos muy buena relación con la Dirección General de Empleo y estamos eh, intentando poner en marcha, eh, y estamos viendo ya y estamos trabajando en ello, dos cuestiones fundamentales. Un programa piloto entre servicios sociales y empleo y también trabajar en homogeneizar herramientas técnicas, aparte del certificado de exclusión, eh, estamos también trabajando en diagnósticos de empleabilidad de manera que hablemos el mismo lenguaje tanto en empleo como en servicios sociales cuando se produce el tránsito de las personas de uno a otro. Y con esto me callo porque si no me. Juan Antonio me va a regañar. Espero que haya servido más o menos lo que, lo que estabais esperando y que por lo menos haya lanzado temas para el debate y la reflexión. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias, Gemay. Yo creo que quedan numerosas cuestiones abiertas después de tu intervención y, y estoy seguro que serán del interés de, de todos los asistentes. Más de una, pues, eh, no solo afectan a la Comunidad de Madrid, afectan ¿no? al conjunto de, del Estado. Eh, voy a dar paso a Gregorio Gómez Bolaños, director general de Acción Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Eh, Gregorio es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, con especialidad en Psicología Social. También es experto universitario en exclusión e inclusión social, evaluación y programación de supervisión de políticas de inserción social. Y desde el año 93, pues ha desarrollado en diferentes puestos de la administración, especialmente en la Consejería de Bienestar Social, pues eh, puestos de responsabilidad técnica, y eh, desde el 2015 asume la Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo y posteriormente la Dirección de Acción Social. Muchísimas gracias, Gregorio, y te cedo la palabra. Muchas gracias. Me... Buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? De acuerdo. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo, no solo porque es de buena educación empezar agradeciendo, sino porque yo creo que en este momento está justificado el agradecimiento. Agradecer y reconocer el trabajo de los profesionales de los servicios sociales y de las entidades del tercer sector por el comportamiento que han tenido, eh, no siempre bien reconocido en esta pandemia de lucha contra el COVID. Esta pandemia ha tenido un componente sanitario importante, pero todo lo que sucede es raro que no tenga un componente social y ha afectado, lógicamente, de manera especial también a las familias más vulnerables. Yo creo que hay colectivos de trabajadores nuestros a los que no se les han aplaudido, que han trabajado en residencias de mayores, que han trabajado en ayuda a domicilio y que se han expuesto, algunos se han contagiado y que probablemente no, hayan no hayamos salido bien parados en términos de valoración social. Yo creo que eso me duele, no solo porque sea injusto, sino porque nos resta fuerza. Y yo creo que es importante porque... Cualquier eh, profesión, cualquier eh, servicio tiene fuerza en la medida en que su trabajo es reconocido por los ciudadanos. No nos engañemos, esto es un principio sociológico importante. Y cuando los políticos toman decisiones o tomamos decisiones, tenemos poder para tomarlas, pero miramos lo que piensa la gente. Entonces es importante que extendamos el reconocimiento con todos los defectos que hayamos tenido. Como decía Carlos, hay cosas que hemos hecho mal. Y tenemos que aprender de los errores, ya los errores cometidos no los podemos evitar, pero yo creo que tenemos que aprender de ellos y sacar, sacar conclusiones, porque seguramente que hay cosas en las que no hemos estado a la altura. Pero yo, en concreto a los profesionales, porque en, en cualquier caso no ha sido culpa suya si algún error se ha cometido, quiero agradecer, y sobre todo a las entidades sociales que han estado ahí en situaciones muy difíciles, atendiendo a personas eh, sin hogar, atendiendo situaciones muy, muy, muy delicadas y yo creo que es justo agradecer también lógicamente agradecer a EAPN y a la Comunidad de Murcia esta iniciativa porque el trabajo incluso la creatividad no surgen sin esfuerzo, no, no surge por generación espontánea entonces organizar este tipo de videoconferencias viene, viene bien yo quería hacer una reflexión en torno a las videoconferencias mira no te está saliendo del tema pero creo que hay un elemento que yo creo que es importante. Las videoconferencias, esta videoconferencia nos ha permitido hoy estar en contacto. Yo creo que las tecnologías de la información permiten, permiten eh, contactos que de otra manera a lo mejor no se producirían y eso es positivo. Tiene otras ventajas. Probablemente alguno de nosotros estemos con con, con el pijama puesto por debajo, ¿no? Es decir, eh, pero aparte de... de, de, de y otras ventajas también hay que tener cuidado, es decir, porque la brecha digital está ahí. Hay comunicaciones eh, donde el contacto es importante. Es verdad que ahora tenemos que seguir tomando medidas de prevención, pero el cara a cara y la comunicación presencial no puede ser sustituida por la comunicación digital, por más que tengamos que hacer uso y, y nos aprovechemos de ella más de lo que nos hemos aprovechado hasta, hasta el momento. Pero bueno, dicho, dicho esto, me preocupa porque por eso saco a colación el tema que la brecha digital, lo hemos visto en esta, en esta epidemia, ha sido también un factor que ha incidido en la exclusión social. Es decir, no es lo mismo estar confinado en tu casa con todos los eh, sistemas de comunicación operativos, lo hemos visto en los colegios, no es lo mismo eh, hacer exámenes y tareas cuando tienes todos los medios digitales a tu alcance que cuando no los tienes. Los más perjudicados, lógicamente, han sido las familias con más, con más dificultades. Entonces, yo creo que este tema de la brecha digital, lo digo porque no le hemos dado a lo mejor la, la importancia que tenía, sí que tenemos que ponerlo en la agenda de las políticas que tenemos que desarrollar para, para, la, para la inclusión social. Probablemente, estaba pensando cuando oía a otros compañeros de otras comunidades autónomas, incluso a, a gente que ha intervenido, probablemente nos vamos a repetir. Nos vamos a repetir y vamos a decir quizás las mismas cosas. Pero luego he pensado, digo, pero esto no es malo del todo. Puede ser aburrido, sí, puede ser aburrido, repetirse es aburrido. Pero no es malo, porque de alguna manera es un indicador de que vamos hablando un lenguaje común. Yo creo que eso es una necesidad. Y es una necesidad especial en materia de servicios sociales. En otros ámbitos yo creo que hay lenguajes comunes más establecidos porque probablemente llevan más tiempo, porque probablemente se ha hecho un esfuerzo mayor, pero en el ámbito de los servicios sociales tenemos que hacer un, lenguaje, eh, eh, hacer un esfuerzo por tener un lenguaje común. Eh, los datos no son intercambiables, cada comunidad autónoma medimos las cosas con una vara de medir diferente. Eh, nuestra historia social contiene unos datos que no tienen otras comunidades autónomas, ni siquiera coincidimos con el Ministerio. No ha habido por parte del Ministerio... Eh, una ley de servicios sociales que ahora creo que se están planteando, porque muchas veces vemos que las, los catálogos mmm, invaden competencias y hay comunidades autónomas muy recelosas de esto. Pero yo creo que los catálogos son instrumentos técnicos que nos permiten homogeneizar Otra cosa es que también tenemos que tener cuidado con estas normas y redactarlas en términos técnicos como las queremos redactar y no redactarlas en términos políticos que muchas veces invaden competencias, y entonces tenemos la reacción de algunas comunidades que son especialmente eh, susceptibles a este, tipo, a este tipo de cosas, y que en, en parte pues puede que hasta lleve razón. Pero yo creo que si hay un catálogo, si hay una ley que unifique, que unifique eh, las prestaciones de los servicios sociales, yo creo que eh, saldremos eh, beneficiados todos, porque en realidad nos, nos vamos pareciendo mucho porque hay una cosa que nos unifica mucho, y es que trabajamos con realidades muy similares. Es verdad que cada comunidad autónoma tiene la suya propia, e incluso la misma posición en el territorio pues ya es un factor importante que condiciona también los servicios sociales. Es decir, cuando hablamos de las tasas de, de pobreza, de la tasa ROPE, y nos comparamos entre unas comunidades y otras, pues yo siempre digo la comparación es inevitable, es necesaria, yo acepto la comparación, pero no están todos los elementos para poder comparar, porque hay comunidades que tienen una realidad eh, social y geográfica y económica diferente y probablemente eh, a la hora de comparar determinadas tasas, al no tener en cuenta otras cosas, pues dan unos desequilibrios que luego no, no se corresponden con la percepción que tienen los ciudadanos que viven en un sitio o viven en otro. Eh, no me quiero detener en esto porque esto daría para mucho, ¿no? Es decir, hablar como hay una pregunta por ahí, ¿qué es la pobreza? Bueno, podríamos eh, estar haciendo un seminario específico para intentar responder a esa pregunta y así nos planteamos cómo medimos la pobreza, pues probablemente da para otro seminario. Pero yo creo que es importante que haya tasas, ¿eh? Cuidado, dicho esto, creo que es importante que haya tasas. Creo que sí. Aparte de los matices, creo que es importante que haya, que haya tasas homologada, lo mismo que pasa en economía, hay una tasa de actividad económica, una, un producto interior bruto, un, un índice de inflación. Yo creo que en los servicios sociales además nos faltan tasas y podemos cuestionar cualquiera de las tasas, como se puede cuestionar cualquiera de los sistemas de medición en el sistema económico. Pero es importante que haya tasas, porque a mí no, a mí no me la, la comparación con otras comunidades autónomas no me, no me la le pongo muchas reservas pero sí me sirve la, la evolución de los datos de mi comunidad autónoma, porque eso sí, estamos midiendo el mismo territorio eh, en periodos distintos. Entonces, eh, sí que es importante saber cómo te van evolucionando dentro de tu comunidad autónoma la evolución de las tasas. Y esto, pues bueno, eh, nos preocupaba, porque Castilla-La Mancha tenía unas tasas de pobreza elevadas, que se acentuaron mucho en la última crisis económica y que probablemente... Eh, pues con esta crisis originada por el coronavirus, pues se puedan acentuar mucho más. Porque ya antes decía, no lo he explicado, es decir Castilla-La Mancha es que eh, está pegada a la Comunidad de Madrid. Entonces, eh, lo que sucede en la Comunidad de Madrid eh, llega muy rápido a Castilla-La Mancha. Los, las comunicaciones son a, a diario. Es decir, la gente de Toledo, eh, mucha gente tiene el ave... Eh, eh, a diario y las comunicaciones... Eh, y eso es fuente de oportunidades, es decir porque hay cosas que no, para las que nos beneficia mucho estar cerca de la Comunidad de Madrid y cosas que, lógicamente, eh, nos puede perjudicar. ¿Por qué? Porque se comunica muy bien todo, lo, lo bueno y lo no tan bueno. Entonces, eh, no, a nosotros nos preocupaban las tasas de pobreza eh, en el año 2017, que es cuando aprobamos por primera vez en la región una estrategia de lucha contra la pobreza y la desigualdad social en Castilla la Mancha. Fue una estrategia que yo creo que salió la primera. Eh, ser el primero significa lo que significa. A mí no me gusta ser el primero, pero bueno, sé que vende más ser el primero. Eh, y claro, nos adelantamos incluso a la estrategia nacional. Es decir, lo cual quiere decir que había cosas en la estrategia nacional que aunque es verdad que, se parece mucho porque estábamos en línea con la estrategia 2030, pero hay cosas que estaban en la estrategia nacional que no las incorporamos eh, nosotros. Pero bueno, esta eh, estrategia yo creo que sirvió un poco para lo que estamos diciendo, es decir, para lo que sirve la, la planificación estratégica, para marcar un horizonte y sobre todo para tener una mirada amplia. Es decir, a veces eh, esto nos falla mucho tenemos siempre una mirada muy concreta de los problemas y no tenemos un diagnóstico amplio de, de la realidad y yo creo que muchas veces los problemas se explican por lo concreto pero otros muchos problemas eh, se explican y se atajan entendiendo el contexto y entendiendo la, la, la globalidad y yo creo que por eso el gobierno de Castilla-La Mancha se adelantó en el año 2017 para hacer esta, esta estrategia y esta estrategia mmm, yo creo que e insistía en dos cosas que son absolutamente necesarias, pero tremendamente complicadas. Es decir, eh, tremendamente complicadas. Una es la transversalidad. Hablamos mucho de transversalidad, es una palabra que ha salido mucho y va a salir, por eso digo que nos vamos a repetir mucho en el lenguaje, pero eso llevarlo a la práctica es tremendamente complejo. Es decir, ¿por qué? Porque requiere hasta un cambio cultural de todos de todos, y sobre todo de todas las administraciones. Yo creo que venimos de, de una cultura donde la división del trabajo, que, que Adam Smith lo situó como el factor del capitalismo, es decir, la, la división del trabajo ha hecho eh, a la civilización occidental fuerte, con lo cual, ahora que nos estamos dando cuenta que lo que necesitamos no es que cada uno haga lo suyo, sino que nos entendamos y que podamos cooperar, pues nos cuesta mucho trabajo. Es decir, yo recuerdo que incluso en el colegio yo tuve algún profesor que me intentaba explicar, nos mandaba trabajos en equipo y porque intentaba fomentar esto del trabajo en equipo y lo que hacíamos al salir de clase es decir, mira, tú te encargas de la introducción, yo del desarrollo y tal. Y cada uno hacía su parte, la juntábamos y si eso no pegaba, pues, pues no pegaba. Pero eso no es trabajar en equipo y eso no es la tra transversalidad. Entonces, nuestro plan abordó la transversalidad porque estábamos convencidos de que era absolutamente necesaria. Entonces, en este plan, pues, hay medidas que afectan a la vivienda, que afectan al empleo, que afectan a la educación, que afectan a la sanidad, y que si no las hacemos con estas entidades, los servicios sociales solos no las vamos a poder abordar. Yo estoy convencido de esto. Es decir, como decían eh, anteriormente, es decir a los servicios sociales muchas veces nos cae lo que fracasa en todos los sistemas. Esto tradicionalmente ha sido así. Yo no tengo tan claro que eso sea tan malo, es decir, porque de alguna manera también eso es nuestra fortaleza. Lo que pasa es que muchas veces nos llegan situaciones a las que sin recursos de vivienda, sin recursos de empleo, pues es muy difícil poder, poder abordarlas. Y yo creo que, y esto es común a todos los lo, lo, lo sistemas, creo que los servicios sociales tenemos que trabajar también la prevención. Esto es otra de las grandes palabras que siempre decimos, pero como tenemos que atender a tantas situaciones que se nos vienen deterioradas, pues atender la prevención pues, pues cuesta trabajo. Cuesta trabajo, pero en todos los sistemas está demostrado que la, in la inversión en prevención y en atención primaria no solo es más eficiente, sino es más eficaz. Y Yo creo que en esto tenemos que hacer todos un esfuerzo por trabajar políticas eh, de prevención y atención primaria. Con la atención primaria a veces funcionan determinados prejuicios, ¿no? Es decir, yo he oído muchas veces... La atención primaria es la puerta de acceso al sistema. No, la atención primaria no es una puerta. Es verdad que para muchos casos se ve así porque es el informe que yo necesito para pedir la valoración de la dependencia, ¿no? Por ejemplo. Pero la atención primaria es la que atiende primariamente y la que atiende en el territorio. Y esto... Yo creo que tiene una especial fortaleza, la ha tenido siempre, porque yo creo que las crisis y esta epidemia nos ha descubierto cosas nuevas. Es decir, quien diga que se esperaba una crisis como esta o que había vivido una crisis como esta, pues yo creo que va de un poco de fanfarrón, ¿no? Es decir, el COVID no se lo ha esperado a nadie y nos ha sorprendido a todos. Pero no es que nos haya puesto de manifiesto cosas que no existieran. Yo creo que nos ha puesto de manifiesto debilidades que ya teníamos. Es decir, y, por ejemplo, una debilidad es que teníamos mucha población institucionalizada. Es decir, lo veníamos diciendo, yo lo he dicho muchas veces, yo vengo de, del ámbito residencial y lo he puesto manifiesto muchas veces, que si fortaleciéramos la prevención, si fortaleciéramos la atención en el entorno, muchas personas podrían permanecer en su casa, pero no por nada, sino porque es donde quieren estar. El CIS hace una encuesta ómnibus que yo creo que no ha retirado la pregunta. Eh, le pregunta, en cada, cuando seas mayor, ¿dónde te gustaría que te atendieran? Y el más del 70% dice, en mi casa, si no puede ser con un familiar, con un profesional. La atención al entorno es no solo más eficiente, no solo genera más empleo, sino que es eh, de mucho mayor calidad, porque el entorno es de la persona. Y eso le da fortaleza a la persona atendida. En la institución, de alguna manera, la persona es desprovista de un espacio que no es el suyo y es desprovista de unos horarios que no son los suyos y es desprovista de unas decisiones que, que se tienen que adaptar porque hay que organizar la, la, las tareas. Entonces yo creo que en esta epidemia, yo creo que va a surgir con más fuerza, por lo menos debemos hacerlo, eh, la, la importancia de lo que es la atención primaria y lo que es la atención en el domicilio y en el entorno social. Eh, en este sentido, nosotros nos estamos planteando una, una estrategia para fortalecer los servicios de, de proximidad, sobre todo, y sobre todo también teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha tiene 919 municipios, que muy poquitos tienen más de 20.000 habitantes y que la mayoría son municipios de menos de 5.000 habitantes. Entonces, llevar servicios especializados a los 919 municipios es complicado. ¿Qué quiere decir esto? Que a una persona que se le atiende la atención especializada tiene que abandonar su entorno y tiene que abandonar su pueblo y esto crea, crea muchos muchos desajustes. Bien, eh, yo creo que la… Concluyendo, sí. Concluyendo Gregorio. Bueno, me he enrollado un poco con otros temas. Bueno, eh, la estrategia eh, de lucha contra la pobreza y la desigualdad social en Castilla-La Mancha es 2017-2020. Se hizo una evaluación previa eh, en el año 2019. Eh, ahora estábamos empezando en marzo, íbamos a hacer un seminario presencial eh, para hacer una estrategia de evaluación final y, y con el eh, virus pues lo hemos tenido que aplazar pero yo creo que a la vuelta de septiembre lo tendremos que recuperar y si no lo podemos hacer presencial, lo haremos virtual, porque yo sí quería insistir en, esta, en este tema que es importante, y con esto ya si queréis termino, si hay alguna pregunta, pero me parece muy importante el tema de la evaluación, que también lo decimos mucho, que no soy original en esto. Hablamos mucho de evaluación, pero es que no la jugamos mucho. Si no somos capaces de evaluar nuestras políticas, nuestras políticas no van a ser valoradas. Y evaluar políticas sociales no es complicado porque no hay una tasa que la evalúe. No hay una tasa que la evalúe porque hay mucha evaluación cualitativa y porque aquí no hay tantos consensos. Pero si no somos capaces de establecer parámetros de evaluación, parámetros que puedan ser más o menos comparables, nuestras políticas probablemente no nos las vayan a evaluar. Pero ya no es que no, no nos la vayan a valorar la sociedad. Es que a nosotros mismos la evaluación tiene que ser parte de un mecanismo de mejora continua. Esto los sistemas de calidad eh, lo tienen así establecido, es decir, para establecer la mejora tengo que evaluar si lo que he hecho está bien o he hecho algo mal para poder corregirlo. Entonces yo creo que esto es también una asignatura pendiente. Esta estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social fue un poco tuvo cierta dosis de atrevimiento, de lanzarnos, vamos a lanzarlo porque tampoco podemos esperar a tener todas las evidencias para, para hacer un planteamiento. Y yo creo que la propia desarrollo de la estrategia nos va a servir, eh, sobre todo la evaluación, para que la próxima estrategia, que yo creo que hay muchos elementos que sí hay que incorporar, como el ingreso mínimo vital del que quería hablar, pero bueno, creo que ya no tengo tiempo para eso. Hay muchas, eh, incluso oportunidades, que nos han surgido en los últimos seis meses y que yo creo que estamos en un escenario distinto, donde hay que valorar la pobreza, que la pobreza no es solo carencia de, de rentas, que está muy bien, pero que sí que la carencia de, de ingresos es un factor de, de, de exclusión social, pero eh, está muy bien que por lo menos este ingreso mínimo esté establecido, esté establecido en todo el territorio. Castilla-La Mancha se planteó una ley de garantías eh, ciudadanas que paró porque el Gobierno iba a poner en marcha este ingreso mínimo vital y yo creo que es mejor que haya un ingreso mínimo vital con regulación nacional. Pero yo creo que, aparte de las rentas, hay que seguir trabajando con muchas personas porque no todos los factores de exclusión social obedecen a la carencia de rentas y, en muchos casos, hay que seguir trabajando políticas de inclusión social y e inserción sociolaboral, que yo creo que es la clave de, de, de la inclusión. disculpar que vaya haya extendido un poco en el tiempo. Muchísimas gracias, Gregorio. Creo que vamos a tener un debate eh, bastante pero ¿no? porque habéis dejado pues, una serie de, de cuestiones que, como bien decía antes, con la intervención de GEMA, pues afectan al conjunto de, del territorio. En este caso ha señalado el lenguaje común, la transversalidad, la prevención, la evaluación y ahora mismo ¿no? el sistema de, es decir, de, de superar también las la garantías económicas y seguir ahondando en, otro, en otras intervenciones. Voy a dar paso a Juan Antonio Segura. Juan Antonio Segura pues es el director estatal de, de la Fundación CEPAIN, consultor de migraciones, y eh, educador social por la Universidad de, de Murcia. Además, eh, pertenece a la Comisión Permanente de EAP en España y, y también es murciano, como ¿no? <ríe> y, y es bueno pues, recordarlo aquí para, para los que no conozcan su, su procedencia. Pues, estimado Juan Antonio, también te doy paso y muchas gracias. Sí, eh, gracias. Eh, ¿Me escucháis? ¿Se escucha bien? Perfecto. Oye, primero vamos a saludaros, saludaros a todas, a todos. La verdad es que es increíble no poder abrazaros y no poder tocarnos. Eh, nos vemos en demasiadas pantallas a lo largo de estos días. Veo tantas caras amigas, tantas caras conocidas, algunas personas que hace ya demasiado tiempo que no, que no veo y la verdad es que, que sigue impresionando esta forma de, de relacionarnos a través de estas tecnologías de la, de la información. Pero como decía Gregorio, necesitamos como el comer, como alimento la relación la relación, la convivencia, la cercanía y desde luego como seres humanos eh, también necesitamos ese espacio de cercanía y de relación y lo estamos echando en falta. Desde luego agradecer eh, a, como EAPN eh, la acogida que nos hace eh, EAPN Región de Murcia a este seminario como EAPN España. Desde luego agradecer este espacio, estamos muy necesitados de espacios en donde podamos compartir, compartir pensamiento, compartir estrategia, compartir eh, eh, ...instrumentos de planificación, eh, tener espacios compartidos de formación entre el conjunto de las comunidades autónomas, el, la Administración General del Estado y el conjunto de actores que intervenimos en el desarrollo de las políticas sociales. Necesitamos estos espacios de reflexión compartida y en ese sentido desde APN desde APN España y desde todas nuestras redes territoriales siempre estamos apostando por la creación y por el apoyo a estos, a estos, a estos espacios. Hoy me toca en esta mesa, y luego, saludar a Gema, eh, a José López, a Gregorio, eh, compartir con tres eh, directores, directora general, eh, que llevan los asuntos, el liderazgo de las políticas eh, sociales, eh, compartir mirada desde el tercer sector, desde el tercer sector de acción social, que es el que me toca representar en esta, en esta mesa. Yo me gustaría empezar recordando algo que sabéis que hago mucho, lo que significa este tercer sector, que se habla poco. Eh, lo hemos estado eh, poniendo en, en valor en este momento durante la pandemia y durante esta situación que hemos vivido, durante esta crisis sanitaria se ha puesto y nadie puede cuestionar ya, nunca más podrá cuestionar nadie la necesidad de inversión en nuestro sistema público sanitario pero también, y lo decía Gregorio, el, nuestro sistema de servicios sociales todos estos profesionales de los servicios sociales que hemos estado y que están trabajando codo con codo eh, como servicios sociosanitarios esenciales ...han sido menos visibles y desde luego las entidades sociales del tercer sector que eh, han hecho... ...y estamos haciendo un trabajo encomiable conjuntamente con esa red de servicios sociales de atención primaria... ...hemos sido menos, estamos siendo menos visibles eh, y tenemos un menor reconocimiento... ...pero desde luego está siendo un trabajo absolutamente esencial. Un tercer sector que supone, y hay que recordarlo, más de 600.000 empleos en el conjunto de la estructura económica de este país que supone en torno al 1.6% de nuestro producto interior eh, bruto, que estamos atendiendo como tercer sector a más de 7 millones de, de personas y que desde luego estamos eh, generando empleo, generando empleo y por lo tanto desarrollo en el ámbito en donde más empleo se va a generar a futuro y donde más necesidades tenemos, que es en la atención, en la atención a las personas. Quería introducir eh, con esas palabras... En segundo lugar, quería recordar quería recordar unas palabras del relator de Naciones Unidas contra la pobreza extrema, porque el 7 de julio, hace unos pocos días, ha presentado en Naciones Unidas el informe de su reciente visita antes de la pandemia a España, en donde, desde luego, hace algunas declaraciones absolutamente demoledores. En su informe presentado en Naciones Unidas en el 7 de julio nos recuerda, digo palabras textuales, España presenta niveles aterradores de pobreza y, y, y exclusión social. Políticas gubernamentales que no llegan a las personas que más lo necesitan y niveles escandalosos de desigualdad. La pobreza en España está anclada en un sistema descoordinado, insuficientemente financiado, excesivamente burocrático, en donde las personas no saben orientarse para alcanzar o acceder a la información. Eh, desde luego son declaraciones del relator que nos sitúan ante un espejo eh, atronador eh, que se suma a los datos que viene aportando de manera permanente eh, eh, entidades como Cáritas, a través de su informe FOESA, el, el propio informe que presentamos anualmente de seguimiento de la tasa europea de TAP en España, los informes de UNICEF, son siempre eh, eh, indicadores y datos que son absolutamente abrumadores. Y eh, tenemos que recordar, y hoy más que nunca en esta situación que estamos viviendo, que detrás de estos datos, detrás de estos datos, hay seres humanos, hay miradas, hay personas, hay anhelos, hay esperanzas, no son datos, no son números fríos. Hay personas y hay personas y familias que probablemente no pueden esperar a mañana, no pueden esperar, necesitan respuestas hoy y necesitan respuestas urgentes. Eh, y, evidentemente, esas respuestas tienen que venir de nuestros sistemas públicos de servicios sociales y de esta necesidad que tenemos de definir y de planificar, efectivamente, estrategias de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Pero estrategias medibles, evaluables, que podamos, evidentemente, eh, hacer ese seguimiento y que podamos dar una, una, un, re, un retorno a la sociedad en, en relación a los resultados que están obteniendo esas estrategias, esas, esas planificaciones. Por lo tanto, los datos, los datos eh, nos, nos, nos, es una evidencia que nos convoca a todos, eh, no solamente a las administraciones públicas como responsables, evidentemente, del desarrollo de todas las políticas públicas que den respuesta a estas situaciones atronadoras de pobreza y de exclusión social, sino al conjunto de actores, eh, no solo tercer sector, sino también al tejido empresarial. Tenemos que abordar, evidentemente, y repensar nuestros modelos de desarrollo. No podemos seguir caminando por un modelo de desarrollo basado exclusivamente en el crecimiento económico. Tenemos que hablar de un nuevo modelo de desarrollo inclusivo que cuente con la centralidad de las personas y que sitúe en la centralidad el abordaje de estos retos sociales, eh, que son la pobreza, eh, que son la exclusión social, pero que también es el desempleo, el racismo, la xenofobia, la discriminación, eh, toda una serie de retos sociales que no podemos afrontar solos. Necesitamos, evidentemente, hoy más que nunca, y somos muy conscientes, y lo estamos diciendo a lo largo de las intervenciones, construir alianzas público privadas que nos permitan sumar la mirada de los distintos actores que intervenimos en el desarrollo de las políticas públicas que atajan las situaciones de pobreza y de exclusión social, para hacerlo en eso que nos propone el objetivo 17 de los ODS, que es hacerlo en un marco de alianza, en un marco de cooperación, en un marco de trabajo en conjunto, en común. No podemos ningún actor solo, ningún actor solo, ni la administración pública, ni el tercer sector de acción social, ni el tejido empresarial, va a poder afrontar estos retos si no lo hacemos en alianza. Por lo tanto, tenemos evidentemente esa necesidad de construir fuertemente esas alianzas. Y lo decía también eh, Gema, y lo decía José, y lo decía Gregorio, no hay cultura de alianza en este país, no hay cultura de cooperación, no hay cultura de coordinación. El relator de Naciones Unidas, en, sus, en las palabras que yo traía a colación, pone de relieve algunas de las grandes deficiencias que tenemos en este momento. Descoordinación, insuficiencia de financiación, exceso de burocracia y dificultad de acceso a la información y a los recursos por parte de la población que más eh, que más lo necesita. Por lo tanto, tendremos que construir esa cultura de cooperación y tendremos que construir evidentemente respuestas urgentes a estas situaciones de pobreza y de exclusión social y lo tenemos que construir trasladándole a la ciudadanía un mensaje claro son una inversión no un gasto. Las políticas sociales que dan respuesta a las situaciones de pobreza y de exclusión social son una de las mejores inversiones que podemos hacer como sociedad no se puede evidentemente crecer en términos de desigualdad y uno de los factores que en este momento más atenta contra el desarrollo económico de nuestro país es la desigualdad, las altas tasas de desigualdad que tenemos. O atajamos el reto de la desigualdad o será imposible, será inviable eh, que construyamos escenarios de desarrollo y escenarios de desarrollo inclusivo. Evidentemente decía en el inicio que la responsabilidad ...de estas políticas públicas que den respuesta a estas situaciones de pobreza y de exclusión social... ...son competencia de la administración pública. Obviamente. Pero tenemos que hacerlo, y lo estamos diciendo a lo largo de la mañana, en un marco de eh, colaboración multinivel. En un marco de gobernanza. Se ha utilizado mucho también esta palabreja que no nos entiende... la ...una parte de la ciudadanía. Gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza estamos hablando de dar participación y de hacer, y dar participación a todos los agentes que intervenimos en el desarrollo de las políticas sociales. Pero no solamente dar participación, en este caso como tercer sector, en la fase de implementación de estas políticas, sino que necesitamos participar desde una nueva gobernanza en la planificación de las políticas. También, evidentemente, en la implementación con otros instrumentos que nos permitan una implementación que esté enfocada a resultados y, fundamentalmente, en el seguimiento en la evaluación de estas eh, esta políticas. Por lo tanto, vamos a una nueva forma de ejercer gobierno, a una nueva gobernanza multinivel que permita la cooperación necesaria entre la, la administración eh, europea, la administración del Estado, las administraciones autonómicas, la administración local, el tejido empresarial, las organizaciones sociales del tercer sector. Esa nueva gobernanza multinivel la tenemos que crear y prueba de que no está todavía desarrollada ...está en los procesos de... Eh, ...en todo lo que está siendo la definición de estrategias... ...que se están construyendo en el conjunto de comunidades autónomas... ...o en el, o en el Estado... ...para abordar las consecuencias sociales... Eh, ...y económicas de esta crisis sanitaria que estamos, que estamos afrontando. No se ha contado suficientemente... ...en la definición de estas estrategias con el tercer sector de acción social. No se ha contado. En algunos casos se nos está invitando a los actos de presentación... ...pero no se ha contado en la fase de planificación... En, en, en, en alguna comunidad autónoma eh, tenemos un mayor nivel de participación, pero en el conjunto la participación del tercer sector de acción social en, el, en la, la definición de estas estrategias está siendo insuficiente. Y volvemos a la gobernanza clásica, en donde se cuenta con el tejido económico, con las organizaciones empresariales y, y con las organizaciones sindicales. Pero las entidades del tercer sector de acción social y el ámbito de la economía social ha estado no suficientemente representado en la definición, en la planificación de estas estrategias. Por lo tanto, es una reclamación que hacemos al conjunto de las administraciones públicas, al conjunto de las comunidades autónomas. La definición de las estrategias de lucha contra la pobreza y la exclusión social que estamos presentando desde la visión de tres comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Madrid y la región de Murcia, yo creo que coincidimos en que necesitan... De determinadas, de determinadas bases, de determinados principios, en lo que yo creo que estamos, estamos poniéndonos de acuerdo. Eh, uno de los elementos es la necesidad de salir de dos de las gangrenas que tienen nuestra, nuestra definición de políticas sociales, la sectorialización y la fragmentación. Lo hemos dicho, ganando en transversalidad. Decía, decía Gregorio la dificultad de ganar en esa transversalidad necesaria en las políticas públicas. ...que afrontan la lucha contra la pobreza... ...y la exclusión social... ...pero son dos grandes males... ...no podemos seguir trabajando exclusivamente... ...con sectores de población... ...si no le damos una dimensión comunitaria a las políticas... ...una dimensión territorial... ...en donde situemos las necesidades de las personas... ...en el territorio... ...en donde además podamos hacer visibles... ...las necesidades y las demandas compartidas... ...porque en caso contrario estamos provocando... El, ...la confrontación de sectores contra sectores... ...hoy lo estamos viendo... ...estamos culpabilizando... Eh, y lo decía Omar en su intervención. Estamos culpabilizando a las personas migrantes que llegan a nuestras costas como el origen del COVID, como el origen de la pandemia. Eh, estamos culpabilizando en demasiadas ocasiones a un determinado colectivo de la falta de recursos en vivienda, de la falta de, de, de empleo con la, o, o en la falta de acceso a determinados recursos. No podemos caer en esa ...en ese error de la fragmentación y de la sectorización de las políticas eh, sociales, de las políticas públicas. Tenemos que aprender a trabajar en red. El trabajar en red no es intercambiarnos información. El cooperar, el coordinarnos, efectivamente, no puede ser como también, y me, me, me, esas palabras que decía Gregorio... ...cuando nos ponemos a trabajar juntos distintos actores sociales. ¿Recordáis aquello de las agrupaciones de desarrollo, de las iniciativas comunitarias...? en donde Europa nos obligaba a trabajar juntos, distintos actores, empresas, organizaciones sociales, administraciones públicas, universidades, y efectivamente hacíamos ese truquito que planteaba Gregorio, decía, bueno, esto es un, tremendamente complejo, vamos a repartirnos la tarea y luego nos volvemos a encontrar para justificar el proyecto. No, tenemos que aprender de verdad a trabajar en alianza, a trabajar en red, entre distintos actores sociales y ahí nos queda efectivamente mucho recorrido. Nos preocupa y nos preocupa tremendamente que en esta situación de pandemia y ante la situación de, de crisis sanitaria que nos ha llevado a una crisis social y económica sin precedentes, hay una tendencia a, una, a un regreso a un asistencialismo y a concentrar los recursos públicos en la emergencia exclusivamente. La emergencia que necesitamos es garantizar la atención de las personas y las familias que no tienen para comer hoy o que no tienen para comer mañana, no nos puede hacer perder la visión de la dimensión eh, eh, más estratégica de las políticas y, desde luego, de seguir teniendo que poner esfuerzos eh, y recursos en la autonomía de las personas y no solamente en la asistencia a las personas. Recordar que trabajamos con la ciudadanía, no para la ciudadanía. El otro elemento, ha salido también, y lo, lo comparto y, y lo, lo ponía también de relieve, el relato de Naciones Unidas es la asignatura pendiente, la descoordinación, la tremenda descoordinación y la dispersión de recursos que tenemos en este país entre los tres niveles de la administración y también dentro del propio, del propio tercer sector de acción social y con otros actores sociales que están implicados en el desarrollo de las políticas sociales. Tenemos que avanzar en una mejora necesaria en la coordinación de las políticas, en la armonización de las políticas, porque en caso contrario, evidentemente, tendremos una... Una imposibilidad de dar resultados positivos que mejoren esos datos que son aterradores de pobreza y de exclusión social en nuestro país. Hay que mejorar, lo decía Gema, y lo estamos, y lo estamos intentando aplicar. Necesitamos salir de esos compartimentos estancos para que la, las políticas sociales estén coordinadas y relacionadas con las políticas de empleo. Hoy, ante esta pandemia, hemos demostrado y estamos acreditando que la mejor política sanitaria con carácter preventivo es una buena inversión en política social, porque hoy los rebrotes por COVID, se están dando, no, en, eh, no se están dando en la población inmigrante, se están dando en población que tiene unas altas tasas de vulnerabilidad, de vulnerabilidad, en población que no tiene una vivienda en condiciones, que vive en condiciones de infravivienda, que vive en un, en, en un determinado asentamiento chabonista, o que vive o trabaja en economía sumergida o en unas condiciones no éticas ni dignas de, de trabajo. Por lo tanto la conexión entre política sanitaria y política social se está también acreditando y la necesidad de que hagamos ese marco de coordinación entre políticas sanitarias, políticas de empleo y políticas, y políticas sociales. Tenemos que, eh, tenemos que recordar que es necesario, lo estamos diciendo, la, la, la necesidad de, re, de revisar nuestras metodologías, porque no solo se trata de, que, de lo que hacemos, sino del cómo lo hacemos y tenemos que revisar ese cómo hacemos las cosas en políticas sociales que atajen las situaciones de pobreza y de exclusión social. Y ahí tendremos que incorporar la mirada de la innovación social, de la innovación tecnológica. Tenemos que eh, experimentar y diseñar nuevos métodos de trabajo, nuevos instrumentos, nuevas metodologías, que las tenemos que diseñar, que las tenemos que experimentar, que las tenemos que validar y las tenemos que transferir. En ese sentido, es fundamental que en este país siga habiendo experiencias de intervención, en la lucha contra la pobreza y la exclusión social que se desarrollan a la vez en distintas comunidades autónomas. Independientemente del marco competencial de la asistencia social que es exclusiva de las comunidades autónomas, necesitamos experiencias en materia de abordaje de las situaciones de pobreza y de exclusión social que se puedan poner en práctica y experimentar en distintas comunidades autónomas a la vez para que podamos verificar qué resultados nos están dando la misma metodología en Castilla-La Mancha, en Murcia, en Madrid o en Extremadura que podamos validar y que podamos transferir las políticas estables, tanto del ámbito local como del ámbito autonómico como del ámbito estatal. Por lo tanto, no perdamos esa mirada a la necesaria transregionalidad. No nos puede estar diciendo Europa que es necesaria la transnacionalidad y que en España cada vez hagamos más difícil tener espacios compartidos entre distintas eh, comunidades autónomas por un problema de marco, de marco competencial. Eh, son elementos que nos parecen fundamentales a tener en consideración y evidentemente si queremos avanzar en la lucha eh, con resultados efectivos contra la pobreza y la exclusión social tendremos que caminar hacia modificar los instrumentos de, de coordinación y de relación entre las entidades sociales del tercer sector y las administraciones y las administraciones públicas y esto lo tenemos que hacer desde nuestro punto de vista lo estamos planteando de A.P. en España en varios niveles diferenciados en el nivel eh, a nivel cultural a nivel de instrumentos de financiación, a nivel de instrumentos de coordinación y de cooperación y también a nivel de instrumentos normativos, en donde tenemos que introducir distintos cambios, al igual que en lo que son las herramientas, los instrumentos de interlocución entre el tercer sector de acción social y las los tres niveles de la, de la administración pública. Entrar, ya, eh, termino, termino, para termino, para termino. Para. termino, bueno, termino. Eso nos parece fundamental. En el, ámbito, en, el ámbito, en el ámbito normativo, desde el tercer sector estamos apostando por una reforma constitucional que declare efectivamente los servicios sociales como derecho subjetivo y la asistencia social, como decía anteriormente, como competencia, como competencia compartida. Necesitamos, y lo habéis dicho, una ley marco de servicios sociales, de la cual carece este país, que nos permita armonizar las políticas sociales en el conjunto del Estado y necesitamos seguir desarrollando las, las leyes de servicios sociales de tercera generación, eh, ya no podemos esperar a mañana. Esta comunidad autónoma que nos acoge lleva demasiado tiempo planificando una ley de servicios sociales, demasiado tiempo, demasiados informes, demasiados análisis, demasiados estudios. No, no llegamos a dar respuesta a la ciudadanía si tardamos tanto tiempo en promulgar una nueva ley, que en este caso en la región de Murcia como en otras comunidades autónomas, ...data del 2013... ...llegamos tarde a veces con las respuestas... ...evidentemente necesitamos una estrategia... Eh, ...una estrategia de lucha contra la pobreza... ...y la exclusión social... ...que al abrigo de la estrategia nacional... ...se construya en el conjunto de las comunidades autónomas... ...en ese sentido... ...bienvenida la estrategia en la comunidad de Madrid... La, de, ...la primera que se diseñó en Castilla-La Mancha... ...necesitamos también en Murcia... ...una estrategia regional... ...de lucha contra la pobreza y la, y la exclusión social... ...y en ese nivel normativo... Y voy terminando. Necesitamos una ley del tercer sector, que al abrigo de la ley del tercer sector del 2015, eh, del conjunto del Estado, que contemos con una ley del tercer sector en cada una de las comunidades autónomas, que establezca por ley, por ley, el diálogo civil como diálogo eh, estructurado de eh, gobernanza con los gobiernos autonómicos, al igual que con el gobierno estatal. No podemos... ...evidentemente dar respuestas a la lucha, a las situaciones de pobreza y de exclusión social... ...si decimos que es una, una realidad multinivel, hacerlo exclusivamente con las consejerías... ...que llevan competencias en materia de servicios sociales. Tenemos que tener una interlocución y un diálogo con los gobiernos en su globalidad... ...y, por supuesto, con aquellos que lideran las políticas de empleo, las políticas económicas... ...las políticas urbanísticas, las políticas de vivienda o las políticas fiscales. Porque si no es así... No vamos, evidentemente, a ser eficaces en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y termino con que es necesario, evidentemente, también transformar los instrumentos de financiación. No podemos seguir ni por un día más desde el tercer sector atajando situaciones de pobreza y de exclusión social en un marco financiero de subvenciones cortoplacistas eh, que no permiten la intervención en el medio y largo plazo, en procesos de intervención que den resultados en el medio y largo plazo. No podemos ni por un día más... Las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva no son un instrumento válido para abordar situaciones de pobreza y de exclusión social. No lo son y, por lo tanto, tendremos que ir a otros mecanismos que lo permita la legislación, como son las subvenciones plurianuales, los convenios de colaboración plurianuales, la concertación social o la contratación socialmente responsable, porque la contratación pública se convierte en un instrumento de política social, también en un instrumento de política social. Por lo tanto, tenemos que modificar y transformar nuestros instrumentos financieros. Si seguimos exclusivamente desarrollando eh, programas y servicios en el marco de subvenciones eh, cortoplacistas, no vamos a ser eficaces en la obtención de resultados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Son los cambios, eh, algunos de los cambios que proponemos, como necesarios, para seguir avanzando en esa necesaria prioridad de luchar contra la pobreza y la exclusión social que nos ocupa. No podemos ni por un día más, seguir planificando permanentemente la esperanza. Porque hay personas, probablemente los que estamos aquí hoy, eh, mañana eh, tendremos un buen día, o lo intentaremos. Muchas personas no saben si podrán cenar esta noche. Muchas familias no saben si podrán llegar a mañana. Y por lo tanto no tienen la capacidad de esperar que podemos tener nosotros. Necesitamos dar respuestas ya, porque hay personas y familias que no pueden seguir esperando la planificación de la esperanza. Y que a la Agenda 2020 le sustituya la Agenda 2030 y sigamos poniéndonos objetivos para erradicar la pobreza y la exclusión social en los próximos diez años. No, lo tenemos que hacer hoy porque mañana es tarde. Pues, eh, muchísimas gracias. Eh, no sé si, Marcelo, como vamos muy mal de tiempo... Eh, de la coordinación del secretario, eh, qué tiempo tenemos para preguntas, para reflexiones. Sí, si os parece, dejamos diez minutos para las preguntas. He visto que en el chat sí que se han formulado algunas preguntas. Vamos contestando a, a los comentarios del chat y, y si os parece, son unos diez, diez minutos más vale. o menos. Una primera reflexión de Maricel frente a la accesibilidad a los servicios públicos y a los servicios sociales en especial y la brecha digital. Yo creo que esto pues, ha sido contestado con las intervenciones de los participantes, pero no sé si en, eh, alguno de los presentes quiere ahondar qué ha supuesto durante estos meses de, del estado de alarma de confinamiento esta, estas situaciones que, que han sido excesivamente comunes en, en, determinada, en determinadas personas, familias, etcétera. Eh, no sé si... Y, okay. y si no, pues enlazo con, con la siguiente. La siguiente okay. reflexión pregunta eh, es de Claudia Carrasquilla. Yo creo que, que si os parece, sería mejor que incluso ella eh, lo explicara aquí, porque viene a colación de la intervención que ha tenido Gema pero que habéis eh, también pues tocado en, en vuestra eh, participación referente referente a, a la, al marco de, de, de intervención a la atención integral a la atención holística al cambio de modelo eh, Claudia eh, quieres explicarlo y eh, Claudia Eso, bueno voy, voy iniciando. Nada, que... oh, no, no se te oye? Ah, eh... Pues, si no... Bueno, sí, si os parece, eh, Gemma, como hacía colación a, a, a tu primera intervención, eh, ¿sería tan amable contestar tú? ¿Se escucha o no? Sí, Claudia. Me estuvo vale, un poco mal el sonido. Nada, eh... Viene a colación a lo que dice Gemma, pero viene a colación a lo que hemos estado diciendo todo el tiempo, ¿no? Hay una serie de cosas y de planteamientos ideales que hemos venido haciendo hace muchos años en los servicios sociales, en cuanto a las metodologías, a la intervención integral, el centro de la persona como centro de la intervención, la transversalidad, la coordinación, el trabajo en red que no, se, no es nuevo ahora, no estamos hablando de nada nuevo, estamos repitiendo un discurso de hace muchos años en los servicios sociales y en la intervención. Entonces, cada vez digo, ¿por qué repetimos el mismo discurso y qué es lo que está pasando? Para que ese discurso que tenemos tan claro, todos los que trabajamos en la intervención y en los servicios sociales, después no se pueda hacer realidad. Entonces era una reflexión, una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué, ¿por dónde habrá que arrancar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y por qué llevamos tantos años repitiendo el mismo discurso, es que no hemos dicho nada distinto. De acuerdo, gracias Claudia. Le doy paso a Gemma. Vale. Eh, bueno, quiero contestar antes a lo que estaba, a la pregunta de lo de la tecnología, eh, que también lo ha dicho Gregorio en su, en su intervención. Eh, yo creo que, más que los servicios sociales públicos, como bien decía Gregorio, efectivamente eh, han dado un, una respuesta eh, en la que se ha trabajado mucho y con mucho compromiso por los profesionales del sistema público de servicios sociales y ahí la crisis del COVID nos pilló a todos de sorpresa tras mano y, y respondimos eh, adaptando nuestras, también al tercer sector, digo, respondimos rápidamente adaptando nuestras mm, formas de trabajo para ver cómo conseguíamos llegar a la gente en una situación de confinamiento que recordar que las primeras semanas fue, era terrible. Eh, y claro, las tecnologías han jugado un papel. Es cierto que esto, eh, yo creo que... Que más allá de que hay que superar las dificultades que pone la compañera, creo que es una chica la que ha hecho la pregunta, eh, que por supuesto hay que hacerla y como bien decía Gregorio también, la brecha digital se ha visto en, en muchos sectores de población. Las tecnologías son una herramienta de la intervención social que tenemos que saber incorporar a nuestra... Y eso nos sustituye, no hay que pensar... Cuando incorporamos nuevas herramientas o nuevas metodologías no tenemos que pensar en sustitución. Tenemos que pensar que vienen y que tenemos que acoplar y que tenemos que ver para qué se emplean unas cosas y para qué otras. Pero creo que es un elemento y nosotros de hecho en, en la ley de servicios sociales nuestra... Eh, uno de los planteamientos que hemos lanzado en, en la consulta y en la participación es poder definir prestaciones tecnológicas dentro del marco del sistema de servicios sociales. Sin, y no hay que, la entrada de cosas nuevas no nos tiene que poner en una situación de, de, de defensa pensando que nos vienen a quitar otras cosas. Pues por supuesto que va a seguir la atención presencial, el la generación de vínculo, el acompañamiento, eso no, una cosa no sustituye a la otra. Y nosotros, por ejemplo, una cosa que hicimos en, en COVID, pusimos en marcha un teléfono de atención social y un, y un correo electrónico en la, para las épocas maduras. Teníamos un 900 gratuito que estábamos gestionando, que nos ayudaba a gestionar el voluntariado en situaciones normales y lo que hicimos es que lo ampliamos con personal, eh, metimos un call center que hasta entonces no teníamos para poder llegar a más gente y, y, y creamos un, dos líneas de, de visiones, una de ellas de atención social y creamos un bocón de correo de atención social y bueno, fue espectacular. Y ahora estamos evaluando eh, todas las atenciones que tuvimos durante... Lo seguimos manteniendo el teléfono, ¿eh? pero claro, ya no tenemos tanta demanda. Todas las atenciones que tuvimos durante esa etapa las estamos evaluando ahora. El equipo está llamando y está preguntando la, la calidad de la atención recibida y si a la gente le sirvió o no. Y hasta la fecha, la verdad es que estamos recibiendo... No lo hemos terminado, pero cuando terminemos lo queremos hacer público. Pero hasta la fecha eh, hemos recibido muy buenas devoluciones de que a la gente en ese momento... Fue un apoyo, fue un, un, un, un, un espacio también de desahogo. No, no se valora solamente que fuésemos capaces de cubrir la necesidad, sino el espacio para poder hablar, para poder eh, desahogarse, para contar sus miedos, para... Bueno, pues todo esto que surge en la pandemia. Que creo que de, lo que tendríamos también es cómo sacamos lecciones y cómo recuperamos lo que sí que nos ha servido, nos ha servido bien en la época de la pandemia, lo incorporamos a esta nueva situación que tenemos. Y con lo que dices, pues yo, yo estoy de acuerdo contigo Claudia, yo también estoy escuchando cosas y yo misma digo cosas en mi intervención que las venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que una de las debilidades que tenemos es que eh, falta liderazgo, por eso no tenemos una ley de servicios sociales, o sea, falta liderazgo eh, en, en, en reforzar el sistema, falta liderazgo en muchos ámbitos, no solo en reforzar el sistema y creo que eh, esto es una de las cosas que nos hacen pues, constantemente hablar de, de todos estos elementos. Pero yo no pierdo la esperanza, porque si no sería un poco triste, ¿no? No pierdo la esperanza de que hay cosas que sí que se pueden ir. Eh, y yo creo que hay reflexiones que ya se están haciendo, ¿no? El, la, el sector de la discapacidad viene ya pegando fuerte con sus con, con su, su reflexiones acerca del, del cambio del modelo eh, y del de protagonismo de las personas en la decisión de su propio proyecto de vida y en, en modelos de autonomía, de mantenimiento de las personas en sus domicilios, con, el, el, con las personas mayores ya venía abierto este, este cambio de modelo, pero sí o sí nos vamos a tener que enfrentar a él ahora, o sea, esto ya es un... Eh, y, y con el tema de las herramientas es que eso, eso sí que es una cosa muy sencilla, el, el consensuar herramientas de trabajo en el sistema público de servicios sociales. Otra cosa es que esas herramientas sean interoperables entre diferentes comunidades autónomas, porque, claro, nosotros hablamos de la necesidad de evaluación, pero no, no vamos a conseguir tener... Eh, buenos sistemas de evaluación, no solamente en la comunidad autónoma, sino además comparable con otras, si, los, si no tenemos buenos sistemas de información y esos sistemas de información son capaces de hablarse entre ellos. Y eso en el fondo es financiación. O sea, En el fondo estamos hablando de que se necesita financiación e inversión eh, en los servicios sociales públicos. Y no solamente es, es, es inversión y es atinar con lo que tenemos, en lo que tenemos que intervenir, o sea que no, no solamente es que cuando hagamos el gráfico de la inversión en servicios sociales veamos cómo sube la barra, es que tenemos que atinar mucho en dónde hay que hacer esas inversiones cuando las tengamos, pero yo sí que creo que es verdad que los temas son recurrentes, pero es que no terminan de solucionarse y por eso también son recurrentes, ¿no? Una, una última cuestión, eh, permite Jesús Almerón, a lo que eh, comentáis, que, bueno, dice precisamente en todas las comunidades autónomas, presumen de que el grueso de los presupuestos van a inversión social y qué poco peso tienen en lo social en realidad, en la negociación de la participación, en las decisiones políticas importantes, yo creo que Jesús apunta ahí, ¿no?, a, a la cuestión de liderazgo, de coherencia de políticas de, de, del peso, ¿no? Que, que definitivamente, pues al final, en la definición y la participación de, de las políticas eh, tienen, en este caso, la, la, el sector de, de lo social, las políticas de lucha contra la pobreza. No sé si alguno de los directores eh, o Juan Antonio, que, que queréis... Eh, sí, pues... eh, eh, Juan, me parece importante lo que plantea Jesús, eh, precisamente eh, recordar, eh, que en, cuando hablábamos de fondos estructurales, el, teníamos un mandato, que el 20% de los fondos estructurales en este periodo que ahora termina se destinara a la, a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. No tenemos una evaluación de efectivamente si se han destinado estos recursos económicos a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Tenemos en este momento encima de la mesa un mandato que a futuro eh, ese porcentaje se incremente. Incluso hay quien defiende que llegue hasta tasas del 30%. De destino de estos fondos a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Sin embargo, nos encontramos con una realidad eh, que es el que eh, hemos eh, dejado de poder ejecutar algunos de estos fondos estructurales y estamos devolviendo a Bruselas recursos económicos por no ejecutar. Tendremos que preguntarnos por qué no sucede esto o si le trasladáramos a la ciudadanía que en este contexto hay eh, fondos europeos que no vamos a poder ejecutar y vamos a tener que eh, o reprogramar ...o devolver a Bruselas, pues no sería muy, muy, de, muy de recibo. Por lo tanto, efectivamente, si queremos ser eficaces en la lucha contra la pobreza y la exclusión social... ...necesitamos financiación clara y claramente destinada a este objeto... ...y desde luego provocar y, y pelear por esa centralidad en, la, en los fondos estructurales a futuro... ...en el nuevo periodo de programación para que se destine a este objeto. Lo decía Carlos en su, en su, en su intervención inicial, el FAMI, el Fondo de Asilo, Migraciones e Integración... Va a subir en el nuevo periodo probablemente de 3.700 millones a más de 11.000 millones, pero lo vamos a destinar a la gestión de fronteras exteriores, a la gestión de nuestras fronteras exteriores, al retorno a determinadas políticas que no son de lucha efectivamente contra esas situaciones de pobreza o de exclusión social. O no nos vamos a dedicar a construir integración y políticas de integración aquí en España, en donde se están construyendo nuevas fronteras invisibles entre población autóctona y población inmigrante. Por lo tanto, si no invertimos esos recursos en, en políticas claras de, sociales de lucha contra la pobreza, la exclusión social, de construcción de políticas de integración, nos estaremos equivocando. Y comparto con Claudia, eh, un saludo Claudia, comparto con Claudia que es más fácil integrar determinados conceptos en el discurso y no en la praxis. Nos está costando mucho pasar del discurso a las prácticas sociales. Hemos incorporado fácilmente en el discurso términos como el trabajo en red... Las alianzas, eh, la gobernanza multinivel, la transversalidad, eh, todos estos elementos, los hemos, todos estos, estos conceptos los hemos integrado en el discurso, pero no en la praxis. Necesitamos incorporarlo en la práctica social y ahí estamos teniendo serias dificultades porque tenemos una ausencia de cultura de cooperación y seguimos todavía en determinados momentos anclados en culturas del pasado, que son del trabajo eh, actor por actor en solitario sin establecer marcos de coordinación y de cooperación eh, Bueno, disculpar Puntan que hay personas que tienen responsabilidades y vamos eh, 40 minutos sobre el tiempo estimado no sé si hay si un par de intervenciones más si alguien quiere cerrar eh, contiendo a las intervenciones o alguien quiere participar una última participación sí yo quiero añadir una cosa soy Omar Omar yo yo eh, como participaste en la primera en el primer debate si hay alguna otra persona dejaría por, por vale. dar el voz también a vale y si no te damos paso a ti bueno pues eh, no. Omar, eh, querías querías hablar otra vez Vale, yo quería añadir un poco pues, sobre la exclusión social. que He visto que las identidades que trabajan con la exclusión social están haciendo mucho esfuerzo o, para luchar contra eso. Pero yo creo que hay una parte que nos toca, que, no somos, que somos nosotros trabajadores, técnicos de traba, técnico de, técnico o educadores sociales, que a mí me ha pasado cuando estaba, en, cuando estaba acabando, acabando llegando en España. ¿Qué pasa? Que cuando yo me voy a una entidad, dentro me atenden bien. Pero ¿qué pasa? Cuando le encuentro en la calle, me ignoran esa persona, esa persona trabajador, que me atenden bien en la, en, en la oficina. Pero cuando lo encuentro fuera, no, no me, me parece que no me conocen. Entonces, eh, nosotros trabajamos con, para ganar dinero. Pero no es para luchar también contra la exclusión social o contra la xenofobia. Si trabajamos en una entidad que lucha con, contra eso, contra eso tenemos que demostrarlo dentro y fuera. Entonces, eso es lo que he dicho al principio. Lo que ha pasado en el barrio de San Antón, seguramente en este barrio hay trabajadores social o técnicos social que deberían también eh, salir y, y, y, ¿cómo se llama?, hablar con esa persona sin decir decirlo la verdad pero eso no hay por, por lo tanto estará muy muy bien que nosotros como te, trabajador y técnico o sea que la cosa no solamente dentro de la oficina pero fuera también eso es lo que quería añadir de acuerdo eh, Omar, creo que, que, que es una reflexión compartida eh, y, y que es muy difícil pues eh... Muchas veces, eh, tanto en el ámbito público como privado, pues eh, no participar y, y ser estrictamente coherente con todo. Eh, yo, Marcelo, creo que concluimos aquí eh, la mesa y damos paso a las conclusiones de, del seminario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y, sí, muchísimas gracias también a las personas que han intervenido. Eh, Rosa, eh, te, te dejo la palabra para que podamos eh, cerrar el, el seminario. Cierro yo, entonces no. Tiene que hablar Juan Antonio, ¿no? Juan Antonio, ¿segura? Compañero. Yo creo, Rosa, que dada la, la hora del de, de compromiso del DAP en España de, de, de elaborar las conclusiones del seminario y de hacerlas llegar. ...a todos los participantes. Hemos tenido momentos de una, un nivel de participación alto, eh, pero además hemos tenido una presencia muy diversa. Había representantes de la administración pública a nivel local, de los servicios eh, eh, sociales de atención primaria, había representación de eh, distintos gobiernos autonómicos, de distintas redes territoriales de APN eh, en distintas comunidades autónomas, diputados y diputadas, en este caso en la Asamblea, en la Asamblea Regional y también... En, ...en otros ámbitos. Es decir, eh, bueno, yo creo que ha sido una participación muy diversa y desde luego lo que pone de relieve la importancia de estos espacios compartidos entre eh, los distintos niveles de la administración pública, eh, distintas comunidades autónomas, distintas redes territoriales, en donde podamos pensar juntos y analizar juntos eh, las, eh, la, el, los diagnósticos... Las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, la definición de las estrategias, su implementación, sus, sus, sus estrategias de intervención, su eh, seguimiento y evaluación. Y también donde podamos tener estos espacios compartidos como espacios de formación. Son muy necesarios porque esto es lo que incorporará el abordaje de algunos de los retos que han quedado esta mañana, como es la coordinación, el trabajo en red, el, el marco de cooperación, el, la necesidad de tener una mayor interlocución y, y tener, evidentemente, un marco eh, legislativo y programático que ordene todas estas políticas. Nada más agradeceros a todos, a toda vuestra intervención y el compromiso de APEN España de, España, de haceros llegar eh, las eh, conclusiones del, del seminario. Darle la palabra a Rosa como presidenta de APN en la región de Murcia, que nos acoge, eh, y espero que la próxima vez sea en presencia, eh, cierre el seminario. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, Gema, que no he tenido la oportunidad. De, de Te estoy viendo mucho de frente, te tengo en la pantalla, me encanta que estés. Muchas gracias, Gregorio. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Eh, no hay que hacer conclusiones con Juan Antonio, o sea que yo solo la he hecho él. Agradezco muchísimo a EAP en España a la organización, a EAP en Murcia el trabajo, a la Secretaría Técnica de EAP en España lo que hacen. Sin, ello, y la, la Secretaría a de... De... sin ellos no sería posible que organizáramos este tipo de, de eventos. A pesar de las circunstancias, creo que lo más positivo que tiene es que podemos organizar algunos más y aunque nos gustaría vernos y tocarnos, pues de momento nos conformamos con vernos. Y poder hablar y, y sobre todo escuchar, que creo que nos hace mucha falta. Prometo que tendremos que hacer más, prometo y cumpliremos la palabra porque es muy interesante. Nos falta un montón de cosas por, por debatir, pero sigo insistiendo en que es muy necesario. Agradecer a las personas que habéis participado en las mesa agradecer a las personas que habéis participado con las preguntas y, a, y, a y agradecer a todas las personas que estáis asistiendo al seminario. Pues vuestra asistencia, vuestra participación y, y ya decir que, puesto que estamos en territorio murciano, decir para acabar que tenemos que reconstruir el país, pero tenemos que reconstruir la región de lucha sin pobreza, para lo cual es fundamental y muy necesario que el Plan Reactiva 2020 vaya alineado con la estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social, de, con la estrategia de prevención de lucha contra la pobreza y la exclusión social en esta región, y que tiene que recoger también las medidas del segundo pacto de lucha contra la pobreza y la exclusión social en la región de Murcia. Y por último, como reza la campaña que está en este momento, en este momento llevando a efecto la red de lucha contra la pobreza en Murcia, la pobreza no es normal. Así que muchísimas gracias por, tu por vuestra asistencia y doy por concluido el seminario. Estamos a viernes, así que a, a pasarlo lo mejor que podáis. Yo, yo tengo una reunión ahora a la, la Unimed y, y supongo que como la mayoría, porque esto de lo, de lo virtual nos da muchas posibilidades de hacer mil cosas. Muchísimas gracias y hasta la siguiente.